Corre ese sol, muy lejos ya está, para alumbrar a los hermanos de allá, todo se va, no lo puedes ver, muy chiquitito y se te pierde. La luna va corriéndose al sur, en su analema hacia el verano austral Ya dibujó su ocho de luz, arrastrando a estrellas hacia la cruz del sur Aguas del mar, crepavitas van Las acaricia la brisa otoñal, su densidad la distancia es más mal Y aquel barquito que se va Ya no está